Internet se planeó como un espacio libre, pero muy pronto las empresas aprovecharon la gran cantidad de datos sobre nuestras vidas que se generan al usarlo. Nuestras vidas se han convertido en datos, es decir, se han datificado. El escándalo de la manipulación a las votaciones de presidente de los Estados Unidos y para la salida de Inglaterra de la Unión Europea hizo pública la falta de protección de nuestros datos personales en redes sociales. En estos casos, la empresa Cambridge Analytica recabó información de millones de usuarios sin notificarles para analizar los datos crear perfiles de ellos y utilizar ese conocimiento para mandarles información a medida y así encerrarlos en burbujas de información con el fin de reforzar o cambiar sus opiniones. Esto se completó con noticias falsas en redes, blogs y medios tradicionales.